Muy buenas tardes amigos, aquí estamos un día más um, de vida, gracias a Dios, gracias por sintonizarme, uh, si es la primera vez que me visitas pues te invito a darle like a, a, a, este, a, a este canal, a este video, um, suscríbete y toca la campanita para que uh, no te pierdas contenido que estoy trayendo, cada vez uh, contenido pues... Procurando ayudar lo más posible que se pueda. Okay. El día de hoy pues uh, quiero hablar de un tema muy importante que es el, el de la aseguranza. La cómo entender la aseguranza y cómo, cómo leer los papeles. Si tú has, ya has hecho trabajos de aseguranza, pues uh, estoy seguro que, que ya estás familiarizado con estos papeles. Y... Y si no lo has hecho pues, pues espero y te sirva esta información que, que voy a compartir Voy a hacerlo lo más uh, sencillo posible para que no te pierdas Para que no uh, pierdas el paso Ok, mira cuando a un dueño le manda la seguranza el cheque Siempre le va a mandar dos cheques El primer cheque viene siendo el Actual Cost Value el actual cost value y el segundo cheque viniera siendo lo de la depreciación que juntos esto do, estos dos vienen siendo el real cost value ok entonces el, el primer cheque este es el primer cheque el ACV actual cost value es el primer cheque el segundo cheque depreciation depreciación que juntos actual cost value con depreciation viene siendo real cost value rcv real cost value ok este es el, el, el, el precio total ok mira vamos a leer el primer el primer la primera línea que es quitar teja y tirarla tirar la basura vienen siendo 26 escuadras las que están pagando, casi 27, están pagando a 58 dólares casi eh, la escuadra. Entonces viene siendo el total de 1500 dólares. Pero en el primer cheque, o en el, aquí en el primer cheque, si sí están mandando los 1560, ok, porque es por pura mano de obra, por quitarla. Aquí viene incluido el material y la teja, que es por ponerla. Te están pagando. 26 escuadras, casi a 208 la escuadra, y va, va incluido el material ahí. Y ahí aquí están las taxes del material. Y el real cost value serían 5697. Entonces, el, en el primer cheque al cliente le van, man, le van mandando 4800, y la aseguranza está guardando 787 para mandarlo en el segundo cheque. Cuando tú le mandes el invoice y que le mandes todo lo que hiciste, te van a mandar el dinero para atrás, es los $7.87. Usualmente se lo van a mandar al dueño y al dueño a ti te, te paga. Él se pone de acuerdo contigo. Ok, uh, vamos al tercero, el tercer punto. Vienen siendo 25 escuadras de papel de Ruffenfeld a $28 dólares. Viene siendo el total de $144 Están mandando $674 en el primer cheque Y están dejando $70 dólares para la depreciación Que es en el segundo cheque Cuando tú le mandes el invoice Te van a, van a mandar ese dinero para atrás Ok Entonces um, Vamos a ver En la, la línea número 4 Viene siendo el drip edge. Por el drip edge están pagando 280 pies lineales. LF Linear Foot es lo que es pies lineales. A $2.36 dólares con 36 centavos el pie te están pagando 6,83. En el primer cheque mandan 6,16. Y en el segundo cheque serían 67 dólares. Y así sucesivamente. Mira, por el Ridge Cap, por el Ridge están pagando ocho pies mira aquí voy a hacer una una pausa y vamos a ver esto mira aquí están pagando ocho pies nomás si la casa tiene 50 pies o 150 130 um, tú puedes hablarles antes de empezar el trabajo y te pones de acuerdo con ellos o, o les dices por qué están pagando eso y ellos te van a decir y si no pues tú les mandas tu evidencia o por qué crees que deben de pagarte más Y ya pues ellos van a mirar, van a mirar ahí y qué se puede hacer Si es, si están en lo correcto o, o si, si te tienen que mandar más dinero Ok, entonces aquí están pagando por 8 pies a 3 dólares Vienen siendo 33 dólares En el primer cheque mandarían 30 y en el segundo 3 dólares con centavos ok, el número 6 flashing, pipe jack pipas, las pipas del, del baño de la PVC las bases para, para que no entre el agua son a 4 a 42 dólares cada una que equivale a 173 te estarían mandando 159 en el primer cheque y 14 dólares en el segundo ok, la número 7 exhaust cap es la, la, la tapa del Furnace, de las pipas brillosas. Son 5 um, a 79 dólares. 412 el total. Y te van a manda, mandar 3.68 en el primer cheque. Y 44 dólares casi en el segundo, que es en la depreciación. Y sucesivamente, mira. Aquí vamos a mirar. Flashing jack Split Boot, que es la que... Tú pegas con los alambritos, con, con las. Sí, con, con los ganchitos. Como cuando es este, en electricidad, que no puedes sacarla derecho para arriba. Ah, la tienes que cortar, o esta ya viene cortada, tú la pegas. 77 dólares con taxes, 1,82. Están pagando 70 en el primer cheque. Y 11,94 va a venir en el segundo. Ah, turbina, aquí dice Rubin Turbine. Uh, que son las bolas, las cebollas o como les digan, diferentes partes uh, uh, son son dos turbinas cuando van a ser uh, ventilas de las cuadraditas las chiquitas va a decir, en vez de decir turbine va a decir turtle como tortuga okay? entonces ahí cambiaría eso pero aquí dice uh, turbine a 110 dólares cada una 233 en total 199 en el primer cheque y 33 dólares en el segundo uh, gutter guard screens gutter guards las, las telitas de las gutters, de los canales um, por quitar y ponerlos para atrás aquí no van a ser nuevos van los vas a quitar, los vas a poner para cambiar el drip edge te están pagando 135 pies que son 3.95 y están mandando todo porque es pura mano de obra por quitar y poner no vas a poner material ok Ent y la número 11 es el canal o downspouts eh, hasta 5 pulgadas diferentes compañías de asegura de seguros lo escriben diferente pero este um, aquí cuando uno no sabe cuando no sabe si si son si es toda la casa o si es parte de la casa, les preguntas, les habla, les preguntas si y te van a decir. O usualmente en los otros papeles van a decir qué, qué parte de la casa es. Hay papeles que te dicen en la parte de enfrente o en la parte de atrás, en la parte del, del sur, del este, del oeste o así te dice. Y aquí son 144 pies que tal vez puede ser toda la casa. A 1200 el total y están pagando todo los 1200 uh, no están dejando depreciación ok aquí tenemos un shed es un, un shed aparte que están pagando como puedes decir como puedes ver aquí se separan las las, las hojas lo mandaron una hoja aparte porque acá ya es el shed ok entonces esto es otra building aparte hay veces que si la si el cliente no quiere ser el shed pues te olvidas de esto no lo haces y nomás le vas a cobrar por el total de de todo de todo esto que que si sí se hace pero ya te lo voy a explicar en otro vídeo para que para primero aprender lo que son las líneas estas de la seguridad por todo su paso ok ya para la siguiente voy a enseñarte a mostrarte cómo hacerle para mandar un invoice para mandar el recibo a la aseguranza y que te mande para atrás la depreciación pues aquí vamos mira remove additional por quitar en un 12 12 o más por quitar el, la teja una escuadra el total de 27 dólares y no están agarrando depreciación aquí por poner en más de 12 12 por la altura te están pagando más, por, por la inclinación te están pagando 87 y todo esto lo están mandando junto. Tear off. y por quitar la teja de Trita, aquí es Trita, aquí, aquí te explica. Trita es la, la, la, esa, la chiquita, la delgadita, le decimos nosotros. Y la otra, la Architecture, va a decir Architecture o va a decir Laminated. Ok. Así que esta aquí dice 3Tab y son 12 escuadras, 125 y están mandando todo, aquí en la número 15 sería por ponerlas, 533 en total, están mandando 449 y son 83 de depreciación, porque esa es por la teja nueva que se está poniendo en, y la depreciación es de la teja vieja, okay el papel también es lo mismo el papel por ponerlo por quitarlo por ponerlo uh, el drippage también 61 pies 150, 135 el primer cheque y 1483 en el segundo y la turbina acá también que es lo mismo 99 y 16 en el segundo cheque pues amigos estamos llegando al final de este video Um, mira aquí en este trabajo en específico el precio total si mires acá abajo 12 mil dólares ok entonces el primer cheque que le debe de haber llegado al dueño serían los 11 mil menos su deductible ¿Okay? a veces los dueños piensan que la el, el aseguranza la aseguradora ya le quitó, su, ya le quitó el deductible pero no, ellos no entienden que ellos lo tienen que pagar el deductible al contratista. Entonces, aquí vamos a decir que aquí mandó la aseguranza a los 11,000 y quedan 1,500 de depreciación para cuando tú mandes el recibo. Y como te dije, en otro video voy a, hacer, voy a mostrarte cómo hacer el invoice, cómo mandárselos para que te manden ese depreciación que es el segundo cheque y ya quede el trabajo terminado, ya quede cerrado. Ok, pues espero que me haya explicado, traté de explicarlo de la forma más sencilla posible. Si tienes preguntas, si quieres saber algo o algún comentario de ánimo, pues te lo agradezco mucho. Uh, dale like al video, suscríbete y, um, y déjame tu comentario, déjame tu, lo, lo, que, lo que pienses. Y pues nos vemos amigos, donde anden por allá, cuídense mucho, que Dios me los bendiga y ahí estamos viéndonos por allá en las alturas